Subestima los palos caen lejos, lejos, lejos, lejos. Haceré, así, así le puse a mi pin, porque vine a darlo todo, que a nadie le quede para dudar. Va, soy el cañón de estos tiempos, que con el bate en la mano, levanto el peso a mi cuba, y te aseguro que gano. Vamos, no subestimes mi historia, que de las derrotas se de a creer en las victorias Sin agua y guapo Todo el mundo sabe, mi hermano Que tiembla la tierra Donde pisan los cubanos ah, no te confundas Yo soñé jugar en la grande Y ese sueño lo no Es cumplí. que no importa Donde ahora estoy viviendo Lo que importa es ser cubano Rey hoyo de nacimiento Y ahora que estamos aquí No hay espacio para tristeza pueda ganar! Y de valentía un tsunami Voy bajando pa' Miami A darle honrón a Otani Y Miami son un televisor la mano también te <tose> Oh